Sí, sí se puede. Listo, yo soy YL. Esto es Black Box Records. Dale like a este video. Sígueme en Instagram y en todas las otras redes sociales. Ah, ¿quieres ver cómo lo hice? Me hubieras dicho antes. Vente, vamos. ¡Holy, motherfuckers! Yo soy YL. Quiero documentar todo este proceso nuevo que tengo para hacer canciones. Eh, creo que le podría servir a alguien más Entonces, técnicamente, bienvenidos a este tutorial de cómo hacer música Cuando tienes unos conocimientos básicos Y tu amigo te presta su estudio porque se fue de vacaciones Sí, bienvenidos a ese tutorial <risa> que ya tenemos una idea central de la canción Esta se llama Cuento de Hadas Cuento de Hadas, Cuento de Sueños Voy princesa a tu castillo. Estoy buscando en dónde estás. Pa... Casi sueños. siempre el tono de la canción voy, princesa, está en los tonos de reposo de la canción. Bus... Ya más o menos como la escucho, es, creo que es menor, pero voy a trabajar un poquito en eso. Vamos. Vamos a trabajar entonces con el tono de Fa menor. Manos a la obra. Realmente todos los tonos de la canción están aquí. En estos ocho tonos que puse eh, están todos los tonos de la canción Eso, muy bien, ahí están los tonos de la canción En un piano roll vamos a poner todos los tonos que están en nuestra escala Pues de aquí van a salir todas las melodías principales Ahora voy a ponerme a trabajar en los acordes la idea es conseguir unos tres o cuatro instrumentos apegados a los tonos de los acordes y a los tonos de la escala muy bien tenemos las melodías listas vamos a exportar este sample como un conjunto porque vamos a empezar a experimentar un poquito con las baterías Al eficientar el proceso de producción, yo ya puedo empezar a pensar en una estructura desde este momento. Así es que, primero organizamos la canción y después pasamos a hacer la letra. Muy bien. Vamos a iniciar con un precoro. Pasamos a un coro. Después rapeamos con un verso. En esta canción quiero rapear mucho, creo que lo amerita. Seguimos con otro coro. Tenemos el precoro que teníamos acá. Lo vamos a pasar como un post-coro después del, primer, del segundo coro. perdón Seguimos con el rapeo número 2. Un coro doble para que se sienta el cuento de hadas. Y cerramos con las clásicas pautas. Muy bien, me gusta la estructura. Vamos a darle... ¡Listo! Podemos empezar a escribir. Así es que, hora del pasar al papel. ¡Pausa! Vamos a comer. Obviamente no me están pagando por esto, pero podrían. Little Scissors, patrocíname. Muy bien, entonces ya tenemos más o menos la línea que organiza la canción. Um, esperemos que podamos terminar la canción hoy. Vamos a hablar de metáforas relacionadas a cuentos infantiles, una o dos referencias a novelas chidas y a ver qué sale. Entonces, ¡a trabajar! Yo. En una tierra lejana, una en una tierra lejana, una bella princesa, eres una vez en una tierra lejana. Que fue a la verga, pero ya tengo un precoro. <risa> eh, generalmente, prefiero yo mucho más estar grabando las secciones mientras las voy terminando para que sea mucho más práctico a la hora de construir todo el rompecabezas final. ya llevo más o menos como una hora que de hecho si sí es cierto nunca les he dado contexto hoy es 13 de agosto son las seis y media más o menos empecé como a las 11 y media 12 de la tarde yo creo 8 y media en punto y tenemos lista la organización de la canción con toda la letra escrita la una letra otra letra otra, letra, otra letra, otra letra Y otra letra la verga Y yo no soy el azul, soy el cool contra todo Voy a ir a buscarla Cuento de sueños Y vamos a jugar un speedrun de Super Mario Bros Vamos a ver qué tal nos va No me juzguen, vamos a terminar la pista porque, pues, la pista es nada más una maqueta para después pasar a la mezcla de la voz. Tengo la base completa Y lo único que me falta es La mezcla de la voz Hora de seguir trabajando Ya son las casi 10 de la mañana Así es que más o menos calculé bien mis tiempos Tengo como dos horas para terminar esto Me falta La mezcla de las voces y la masterización Realmente no nos va a llevar tanto tiempo Entonces Manos a la obra muchachos De sueños. Voy, princesa, a tu castillo. Muy bien, vamos a masterizar Ya nada más nos hace falta Acomodar los niveles El secreto de masterizar es que todo llegue a cero Ya, es todo Si no le ponemos atención a estos datos Youtube, eh, Facebook, Spotify Todas las plataformas van a volver a recomprimir la canción y te vas a meter en un pedo ¡Uuuh! ¡Lo logramos! Terminamos la canción a las 10.39 de la mañana Estoy buscando en donde estás Llegamos a los 14 el filio, luz ir de guerra, Sin bronques, el dinámico está en 11 de más de o menos dragón, Y sin picar, cabrones Pues a casi nada de las 11 de la mañana el proyecto está listo y completo, en serio, en serio, en serio, gracias por haber sido parte de esto Qué chingón si te quedaste hasta este momento La canción quedó increíble, probablemente a lo mejor si se le hubiera dedicado el tiempo que se le debería dedicar al proceso de desarrollar una canción quedaría mucho mejor Pero el proyecto era hacer una canción en menos de 24 horas y aquí está lista, muy bien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 tu alma con mi cuerpo en la historia se repite, Eres soberana todo se lo permito, es la única que puede cuando quiera cruzar el límite, solo de imaginarme el encaje y el terciopelo, abrazado oliéndote el pelo, vamos a venirnos en el cielo y te juro que voy a derretir ese ah, corazón el de hoy, de cuento de sueños, voy princesa a tu castillo, estoy buscando en dónde estás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 Te ruego, te ruego, que unamos nuestras no vidas en una boda de fuego Para que me subas la estamina, imagina Cuando se hace más difícil, con más gusto se termina Lo real no me quita lo sencillo Ya grafiteé tu nombre en las paredes de ladrillo Ya estoy cerca, sal al pasillo ¿Qué? ¿Qué ¿Neta? ¿Cómo que estás en otro cuento castillo? Cuento de hadas, cuento de sueños Voy princesa a tu casa Estoy buscando en dónde estás, va a quitarte el frío, ir de guerra por tu honor, pelear contra un gran dragón, para ganar, para ganar poco a poquito tu corazón. Te no cuento de sueños, voy princesa a tu castillo. Estoy buscando en dónde estás, va a quitarte el frío, ir de guerra por tu honor. Contra un gran dragón Para ganar, para ganar Poco a poquito Tu corazón Ah oh, ¿Quién es? Es L Desde Black Box Records Ah ¿Cómo suena? Ah Directo desde el corazón Esto es Perreo Mántico YL L